Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, nuevamente aquí con ustedes para dar inicio a este micro del día de hoy. Eh, vamos a hacer unas reflexiones relacionadas a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, de alguna manera, tienen una incidencia muy importante en nuestra vida. Dice que si nosotros pensamos aspectos relacionados a dolores, males, tragedias, obviamente eso es lo que vamos a traer. Mas si nosotros pensamos, o sea, tenemos pensamientos positivos, pensamientos de armonía, de paz, de bienestar También eso es lo que vamos a traer Eso tiene relación, o mucha relación, con nuestra mente Nuestra mente es una mente que nos permite a nosotros crear De hecho, sabemos que todo lo que ha sido creado en la naturaleza, en la humanidad Primero ha surgido como un pensamiento como algo que se ha plasmado en la mente para que posteriormente con todas esas fuerzas y energías que existen en el ser humano que son factibles de creación ha podido plasmarlos en el plano físico entonces podríamos decir que eh, nuestra mente es creadora y nuestra mente crea a través de los pensamientos a través de las energías que se desenvuelven en cada uno de nosotros por eso es tan importante que nosotros tengamos una mente abierta eh, sensibles que nos permitan verdaderamente estar ubicados en cosas positivas en cosas que nos ayuden a lograr armonía, paz, bienestar porque eso es lo que vamos a poder crear para nuestra vida nosotros no queremos una vida llena de dolores, sufrimientos, pesares de hecho, obviamente, la, la gran parte de todos esos pesares, sufrimientos, dolores y circunstancias difíciles de nuestra existencia y de nuestra vida son atraídas por nosotros mismos. Entonces, es importante que nosotros empecemos a tomar la rienda de nuestra existencia para encauzarla en una mejor calidad de vida. Eh, fíjense, eh, amigos, es decir, tengamos la posibilidad de lograr desarrollar cada uno de nosotros esas capacidades que nos permitan vivir una vida en armonía y en paz. Para eso tenemos esos pensamientos y esas frases positivas que tenemos que ir desarrollando día a día y este, repitiéndonos ¿no cierto? hacia nosotros mismos. Frases como que digan hoy es un buen día, hoy estoy en armonía, hoy estoy viviendo el mejor día de mi vida, hoy voy a ser un triunfador. Mi, este día, yo voy a triunfar sobre este día, es decir, seamos optimistas, optimistas con la vida, más allá de que uno tenga que pasar circunstancias difíciles, porque eso es inevitable, pero para poder salir adelante siempre tenemos que tener una alegría, una vida de optimismo, de armonía y de paz. Bien amigos, ojalá esto sirva para que nosotros encaucemos nuestra vida en una manera más eh, edificante. Muchas gracias y hasta el próximo 5 Minutos de Noces.